existe una tendencia global a nivel mundial en el que hay una mayor preocupación por el ecologismo, también por la alimentación sana, por el consumo responsable, el consumo de productos ecológicos, que ha favorecido el crecimiento de huertos urbanos por todas las grandes ciudades del mundo. Pero es verdad que en Sevilla, en Andalucía y en España, además esta tendencia mundial se ha visto reforzada, se ha visto complementada con eh, la búsqueda de un recurso para luchar contra la crisis Socioeconómica ...que eh, comenzó en el año 2008... ...y que aún perdura y que está afectando a muchas familias... Que, ...en las que la mayor parte de sus miembros... ...están en una situación de desempleo". La ciudad de Sevilla tiene, tiene una experiencia histórica... ...del de, de uso de, de huertos urbanos... Eh, ...fundamentalmente ligados al abastecimiento... ...al centro de la ciudad en Sevilla... Eh, ...fueron desapareciendo esos huertos... ...que se situaban fuera de los muros... ...de la ciudad y que abastecían como digo a, a, a la gente... Eh, ...que vivía dentro... ...fueron desapareciendo a lo largo de los años 50, 60... ...con el proceso urbanizador... ...digamos de, de, de, del perímetro de la ciudad... ...sobre todo en el norte de, de la ciudad... ...y eh, en torno a mediados de los 90... ...se recuperó el que algunas... De, ...de las zonas que históricamente habían sido vueltos... ...volvieran a serlo por iniciativa de, de asociaciones... ...de entidades, de colectivos, personas mayores... ...sobre todo que querían volver a recuperar... ...su vínculo con la tierra... ...a través de procesos de ocio saludable... ...de compartir, digamos, y convivir... ...con otras personas eh, muy ligados a lo que es la, la agricultura... ...en definitiva y, y bueno, y una ciudad más sostenible ¿no? Sí, yo es, creo que la forma adecuada actualmente... ...y para el futuro de concebir la ciudad y la ciudad ecosistema... ...entonces el huerto urbano... ...primero es parte del sistema verde, del sistema espacios libre, ...realmente forma parte del sistema verde... ...son plantas, plantas digamos de huerto... ...pero son plantas... ...con lo cual tienen una función ecológica esencial... ...que es la captura de carbono... ...forman parte de algo que es el sumidero de carbono urbano... ...y suman a la hora de restar eh, dióxido de carbono a la atmósfera... ...y luchar contra el cambio climático". Los huertos urbanos eh, en primer lugar en Sevilla arrancan eh, eh, a causa de los movimientos vecinales que se van generando en, durante la transición democrática. La, la, la generación de las primeras asociaciones de vecinos eh, a final de los años 70, a principios de los años 80, eh, pues crea algunas asociaciones que además de reivindicar algunos servicios públicos o equipamientos públicos como eh, líneas de autobuses, hospitales, centros de salud, ...o colegios en su barrio, además reivindicaban eh, parques eh, y zonas verdes... ...para mejorar la calidad de vida de sus eh, vecinos". El avance de la ciudad destruía inexorablemente todo el patrimonio agrícola que poseía el distrito y nosotros creamos esta asociación que se llama Comité por Parque Educativo Miraflores con el objeto de que la lucha por la recuperación de ese patrimonio histórico, antropológico, social pudiéramos recuperarlo para la población y de ahí surgieron los huertos. Pues los huertos sociales de San Jerónimo, estos huertos urbanos... ...surgen en el año 1996... ...surgen a partir de un movimiento ecologista... ...se luchó durante muchísimos años... ...porque se desarrollaran proyectos de este tipo... ...que estuvieran vinculados a la sostenibilidad... ...al medio ambiente y a todos los principios del ecologismo... ...uno de los proyectos que tenemos es... ...un proyecto de, es una zona ganadera... ...donde están instaladas gallinas, ovejas... Tenemos este pequeño rebaño y los utilizamos eso como, como un. como el ecopastoreo, como unas biosegadoras naturales. Y cerramos el ciclo, que es lo que interesa en este tipo de proyectos, cerrar el ciclo. ...en el centro histórico de la ciudad hay que destacar un huerto... ...muy eh, famoso que es el huerto del Rey Moro... ...porque eh, se produjo a través de la ocupación de un, de uno, de un espacio... ...destinado a, a viviendas... ...y a, hoy día es un espacio eh, verde... ...en el centro histórico de la ciudad... Eh, ...con un huerto que eh, cumple una función eh, muy importante... ...pues porque eh, eh, siempre tiene una vida enorme en cuanto a niños ejerce funciones pedagógicas, funciones lúdicas, funciones de investigación. Son eh, escuelas de campo que están dentro de la ciudad y son eh, escuelas eh, muy válidas. En ¿no? el sentido que personas que nunca han estado en el campo, pero recuerdan algo desde dentro. Recuerdan el abuelo, recuerdan eh, la forma de cómo se cultivaba la comida. ...y esto es súper importante hoy en día... ...para la confianza en, en, en el mundo, ¿no? en la vida". "...explicar en los propios huertos... ...que sean elementos de explicación... ...de una cultura nutricional mejor... Si los indicadores que tenemos en España... ...no son nada halagüeños... ...en relación a la obesidad, a la forma de comer... ...a la comida basura, a la comida rápida... ...y el huerto y lo que se cultiva en el huerto... ...está muy alejado de eso... ...es una cosa mucho más antigua y tradicional... creo que también puede ser punto... ...para poner puntos de información tradicional... ...asociada al huerto, es decir... Yo creo, igual que hay espacios de enseñanza los espacios naturales, los huertos deben tener sus espacios de enseñanza también. Y una cosa muy importante ver el ciclo, el ciclo de cómo se crea una patata. Si realmente al final un niño ve la patata en la bolsa, en el, en el, bueno, en el mercado que sea, pero bueno, ¿de dónde viene la patata? ¿Qué es la patata en realidad? La importancia que tienen los huertos urbanos... ...es que permiten a las familias trabajar juntos... ...y tener contacto con la tierra... Eh, ...esto hace que los niños eh, tomen las verduras y las y la frutas... ...como algo natural, como algo familiar... ...no van a tener ese rechazo... ...que habitualmente tienen los niños... ...a la hora de consumir algo que no conocen... ...porque lo tocan, lo ven crecer, lo recogen... ...incluso pueden cocinarlo con, con los padres... ...de ahí su importancia... ...es importante que todos aprendamos a comer colores... ...las frutas y las verduras nos dan... ...una importante gama de antioxidantes... ...que se expresan en esos colores... ...tan maravillosos que tienen... ...el rojo del tomate, el licopeno... ...el, el naranja de la zanahoria... ...el betacaroteno... ...y, y así podemos nombrar frutas... ...fruta, verdura, verdura, son toda una riqueza de nutrientes... ...que difícilmente vamos a encontrarlo en otro tipo de alimentos... ...y en el caso de los huertos urbanos... Eh, ...nos permite además, no solamente apostar por nuestra salud... Desde, el, ...desde la alimentación... ...sino también nos permiten realizar ejercicio físico... ...nos permiten tener relaciones sociales... ...con nuestras familias, con nuestros amigos... ...y esto a nivel emocional es algo positivo... ...por otro lado, mientras estamos eh, en el huerto... ...no estamos eh, realizando otras actividades sedentarias... ...como puede ser por ejemplo, ver la televisión... ...o estar jugando con la play... ...y esto es muy importante porque ya no es solo importante... ...el hacer ejercicio físico... ...es también muy importante... Evitar el sedentarismo. Para Les... bueno, mejorar. Eh, con uno temas. Sevilla es una ciudad pionera en la creación de huertos urbanos en España y han servido como modelo, como ejemplo para otras muchas ciudades eh, de españolas, ¿no? Durante los últimos 25 años se han ido creando distintos huertos... ...en distintos barrios de la ciudad de Sevilla... ...fundamentalmente en la zona norte y este de la ciudad... ...esto nos demuestra que existe una gran demanda de, de huertos... ...y que eh, cabría la posibilidad de ampliar este tipo de espacios... ...por otras zonas de, de la ciudad como el, el sur o el oeste... ...o algunas zonas céntricas o barrios muy poblados de la ciudad de Sevilla... como eh, eh, ...Nervión, eh, San Pablo, Cerramate, Tiro de Línea, Porvenir... ...en los que los ciudadanos no tienen acceso a un huerto urbano... ...a menos de 10 minutos caminando. Lo ideal de esta ciudad sería que cada persona tuviera un huerto urbano... ...a 12 minutos de su casa, huertos a 12 minutos sería la máxima... ...y entonces todo el mundo podría tener un ratito para ir un ratito al huerto... ...hay muy buenas experiencias de éxito... ...el caso de, de Miraflores... ...o el caso de Alcosa, Torreblanca ...y otras zonas de la ciudad... ...son buenas experiencias de éxito... ...y lo que nos eh, planteamos como objetivo es... ...desarrollar un gran programa de huertos urbanos... ...a escala de toda la ciudad... ...es decir, convertir los huertos... Eh, ...en una actividad que vaya ligada... ...digamos, a, un, a una serie de segmentos de la población que demanden este tipo de, de actividades, no solo de ocio saludable, sino también educativa. Convertir, en este caso, a la comunidad educativa en, en, en un lugar de referencia para seguir vinculado a, a, al campo, a la agricultura, en el entorno urbano. Y hacerlo, además, en un tercer lugar, eh, favoreciendo programas para, para las personas mayores, para el envejecimiento activo, para un ocio saludable ligado a, a bueno pues emplear el tiempo libre en conocer a otras personas en eh, incluso llegar a fórmulas de en algunos barrios incluso cooperativas de autoconsumo que permitieran el que no solo fueran lugares de esparcimiento lugares de ocio sino también pequeñas eh, explotaciones que pudieran satisfacer las necesidades de un barrio. Hemos visto en estos momentos, de, en estos años de crisis, eh, la necesidad y, y los proyectos que han surgido. El caso del Polígono Sur, por ejemplo, en el Parque de Guadaira es uno de ellos, ligados a determinadas asociaciones o pequeñas cooperativas que quieren eh, no solo tener una actividad, digamos, de esparcimiento, ocio, sino una pequeña eh, unidad de explotación. ¿no? no descartamos, si fuera posible, que aquí también hubiera otra tipología de huertos que no fuera exclusivamente ...la de huertos sociales... ...también por las peculiaridades del barrio ¿no?... ...que podría venirle bien... ...a algunas personas, a algunas familias... ...tener un huerto que pudieran aprovechar para... ...obtener algunos recursos ¿no?... no solamente los alimentos ¿no? ...que la gente bueno... ...aparte de llevarse su verdura, su hortaliza y... y aliviar un poco la, la situación tan precaria que tienen en el barrio... ...pues hacer una zona de encuentro también ¿no?... ...que hace mucha falta... ...que se hable de otras cosas aparte de... ...de la delincuencia o la pobreza que hay en el barrio... ...y poco a poco se está consiguiendo, es decir, cada vez son más familias... ...y más familias que se están apuntando para el tema de huertos". "...creo que los huertos también tienen algo que decir... ...en la lucha contra la desigualdad... ...en el que creo yo que sinceramente es la prioridad de nuestra ciudad... no ...ser capaz de darle a los huertos... ...en determinadas áreas ese componente social... ...ese componente de... No, bueno ...de, de generación de, de recursos alimentarios, por qué no... ...de actividad, incluso de actividad económica... ...y demás de los huertos, eh, dentro de, en, en el contexto de más cosas... ...por supuesto, eh, en esos barrios más pobres de España... ...que tenemos en Sevilla, pues yo creo que sería uno, una aportación... ...al modelo bastante importante. Vamos a, a, a innovar y vamos a, a intentar hacer de Sevilla... ...también una ciudad saludable y sostenible ligada a la tierra y con los beneficios que yo sin duda, significa, desde el punto de vista de las políticas de lucha contra el cambio climático, eh, un entorno más saludable, un entorno eh, más compatible con otras formas de vida eh, menos ligadas, digamos, a, a la sociedad de consumo, tal y como la conocemos, o al mercado, ligado a, a, al consumo de productos de proximidad, a, a mercados más próximos y, en definitiva, a una agricultura más sostenible.